Esto es El Túnel del Miedo. Y bienvenidos una vez más a mi video canal de El Túnel del Miedo. El canal que crudamente siempre te dice toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Bueno, les comento que esta noche vamos a tener que hablar de que todos, hasta inclusive yo, fuimos hackeados. si como usted se enteró y escuchó. Recientemente hay un profesor de historia de la Universidad de Jerusalén, llamado entonces eh, Yuval Noah Harari, que concedió una entrevista nada más y nada menos que a 60 minutos y hablaron sobre un tema que a mí me llamó poderosamente la atención. Eh, él no solamente es profesor de Historia de la Universidad de Jerusalén, sino también es escritor y ha escrito muchos libros, uno de ellos es Sapiens, ¿no? que por, lamentablemente no he podido leerlo. ...y también desconocía su existencia... ...pero este profesor... Eh, ...en un reportaje exclusivo a 60 minutos... ...como dije antes... Eh, ...denunció que más de 5 mil millones de personas... ...han sido hackeadas... ¿Mm? ...y no me estoy refiriendo solamente... ...a lo mejor a que nos han hackeado... ...por ejemplo el celular o nuestra computadora o nuestra notebook portátil así que sino que nos han hackeado a nosotros mismos si sí. grandes corporaciones como por ejemplo el facebook ¿sí? google eh, instagram whatsapp entre otras aplicaciones que son todas gratis ¿sí? eh, pero nadie se preguntó por qué razón todas estas aplicaciones son gratis. ¿Dónde está el negocio de estas grandes corporaciones entonces? Si es todo gratis. Bueno, yo le voy a decir a ustedes dónde está el negocio de estas corporaciones. Eh, el negocio es darle todos estos servicios gratis a cambio de su información personal. Y esa información personal que puede ser su correo, su número telefónico, eh, su profesión y trabajo, dónde vive, qué hace, qué no hace, todo eso. ¿no? Sin que usted lo sepa, lo venden. Sí, pero venden miles y miles y miles de datos personales de todo el mundo. Ahora, usted a lo mejor baja una aplicación de antivirus eh, para android ¿no? para su celular pero si usted se fija bien cuando va a descargar la aplicación abajo de todo dice más información una letra chiquita usted entra ahí y le está concediendo a la empresa que da algo gratis a usted entrar por ejemplo a sus archivos eh, agenda telefónica, eh, le da permiso a entrar también, por ejemplo, a, a su galería de, de fotos, eh, a su calendario, eh, a todo, con tal de que entonces la aplicación antivirus a usted le dé gratis el servicio, ¿correcto? Pero el tema es que le averiguan todo, ¿sí? Como usted escuchó. Con el tiempo, estas empresas venden todos sus datos por miles de dólares a otras empresas, ¿no? otras empresas que a lo mejor este, desean vender algo por internet, y de golpe y por razón le llega un aviso a su correo, y usted dice, pero ¿cómo? ¿Qué raro? Si yo no nunca solicité este producto, ¿y cómo es que tiene su correo? porque alguien se lo vendió ¿me entienden lo que yo les digo? ¿Mm? bueno, resulta de que muchas de, de estas propagandas que son virales se convierten en spam ¿Mm? pero alguien le vendió sus datos a esa empresa para que esa empresa ahora le quiera vender una pc le quiera vender por ejemplo este, no sé, una radio, un, un LCD o cualquier cosa ¿me entienden? ahora el profesor este Chubal Noah Harari que es el que tenemos en pantalla en este momento eh, dijo de que la inteligencia artificial está haciendo estragos ¿m? en el mundo moderno y que hay que poner reglas por ejemplo alguna de estas reglas que él sugirió que pongan las empresas ¿m? que si uno le da información indirectamente, por supuesto, para conseguir un servicio gratis por internet, eh, tiene que ser eh, para ayudarlo y no para manipularlo y vender su información personal. ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Eh? La otra regla de oro dijo de que si nos van a vigilar, tiene que ser para nuestro bien y para nuestra protección. No, vigilando eh, para que usted, para que ellos sepan dónde fue, a qué localidad fue, a qué fue hacer a hacer tal negocio, porque les comento una cosa, por intermedio de este aparatito, del celular, ¿eh? ellos pueden hacer un seguimiento a qué lugares va usted, sí, como escuchó, ¿eh? qué negocios visitó, yo, por ejemplo, una vez por mes recibo una información de, de Google, de Google Live ¿no? o de Google Time que, donde me dicen do, los lugares que yo visité, por ejemplo. Me sorprendió, pero me están haciendo a distancia un seguimiento de lo que yo amo durante todo el mes. ¿Me entienden? Así que, indudablemente, estimados amigos, todos absolutamente todos, de alguna manera o de otra, fuimos hackeados. A continuación, estimados amigos, ya estamos dando toda la información para que ustedes se informen de lo que está pasando. Experto advierte que los seres humanos comenzarán a ser hackeados, el futuro podría ver los datos humanos del mundo, entregados a través del creciente poder y alcance de la inteligencia artificial en manos de unos pocos poderosos, una receta para un mañana distópico poblado por, humanos pirateados. Al menos así lo advierte Yuval Noah Harari, historiador y escritor de renombre mundial. En una entrevista a emitirse en el programa 60 minutos de este domingo, Harari sostiene que las naciones deben comenzar a cooperar para establecer un marco de regulación de la inteligencia artificial y la recopilación de datos en todas las naciones. La razón es sencilla e hija de nuestra actual era, los países y empresas que controlan la mayor cantidad de datos controlarán el mundo. El mundo está cada vez más dividido en esferas de recopilación y cosecha de datos. En la Guerra Fría, tenías el telón de acero. Ahora tenemos el telón de silicio, que el mundo está cada vez más dividido entre Estados Unidos y China, explica. Harari, profesor de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó su primer libro, Sapiens, en 2014, siendo un éxito de ventas mundial. Desde entonces ha publicado dos libros más con temas futuristas, Homo de Ius y 21 lecciones para el siglo XXI. Los tres libros juntos han vendido 35 millones de copias en 65 idiomas. El autor ha estado advirtiendo a la gente sobre un futuro no muy lejano de cambios increíbles, diciendo que la inteligencia artificial que funciona hoy a través de algoritmos no hará más que fortalecer su control sobre los humanos. Netflix nos dice que mirar, y Amazon nos dice que comprar. Eventualmente, dentro de 10, 20 o 30 años, estos algoritmos también podrían decirle qué estudiar en la universidad y dónde trabajar y con quién casarse e incluso por quién votar, dice, subrayando que la reciente pandemia ha abierto la puerta a una recopilación aún más intrusiva de nuestros datos. Son datos sobre lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo. Lo que hemos visto hasta ahora, son las corporaciones y los gobiernos que recopilan datos sobre a dónde vamos, con quién nos encontramos qué películas vemos La siguiente fase es la vigilancia bajo nuestra piel advierte Ciertamente ahora estamos en el punto en el que necesitamos la cooperación global No se puede regular el poder explosivo de la inteligencia artificial a nivel nacional continúa Para esto Harari cree que lo primero que se debería hacer es establecer reglas de juego bien claras e inviolables Yuval Harari dice que una regla clave es que si obtienen mis datos, los datos deben usarse para ayudarme y no para manipularme. Otra regla clave es que siempre que aumente la vigilancia de las personas, simultáneamente debe aumentar la vigilancia de la corporación, los gobiernos y las personas en la parte superior. Y el tercer principio es que nunca permita que todos los datos se concentren en un solo lugar. Esa es la receta para una dictadura. Si estas regulaciones no son establecidas pronto, el escritor israelí sostiene que los humanos corren el riesgo de ser, pirateados. Aquear a un ser humano, es llegar a conocer a esa persona mejor de lo que se conocen a sí mismos. Y en base a eso, manipularte cada vez más. Por último, menciona que no todo es tan distópico con la inteligencia artificial. También es utópico. Quiero decir, este tipo de datos también pueden permitirnos crear el mejor sistema de atención médica de la historia. La pregunta es ¿qué más se está haciendo con esos datos? ¿Y quién los supervisa? ¿Quién los regula?